¿Y tú crees que Luis y que va a quitar un punto de droga? No hermano mío, no Eso no lo quita a nadie Porque es que ya yo lo dije hace 30 años El narcotráfico, una nueva clase social No hay un político que no tenga un paquete de amigos de narcotráfico En este país En este país No hay un político Porque el poder del narcotráfico ya está en todos los elementos sociales hay narcotraficantes que son dueños de esto, de lo otro y de lo otro. Son dueños de, de tiendas, son dueños de farmacias, son dueños de beauty, son dueños de, de ¿qué será? Licuarestoa, son dueños de oficinas de abogados, son dueños de oficinas de ingenieros, son dueños de la asociación de limpiabotas. Eso es todo que están. Hay profesores, hay todo, ya, ya todo, hay locutores, comunicadores. Programa, todo eso ya nadie se sorprenda. Buenas noches, dígame. Buenas noches, mano. Dígame. Mira, estoy de acuerdo con el compañero que llamó ahí que, que el Penco legalice los puntos. Claro, porque es una propuesta muy buena para, para muchos jóvenes que no tengan que estar ahí así en esa delincuencia. Así, tú me entiendes. No, sí. ya, para cool, mano, cool. Me gusta sí, lo tío, tuyo, cool. <risa> Oye, cool, oye, hermano, yes, yes. Pero si gana Luis Abinader, oye, cheas, cheas. es la misma vaina. No hay uno de estos sinvergüenzas que van a ser presidente que no esté en el mundo de narcotráfico. No ellos, sino de una forma u otra, eh, condicionan para que surja más ese tipo de sujetos. Pero no vengan ustedes a decirme de que el penco, eh, Luis Abinader, no, es todos, es todo. ¿Y dónde están? Mira, hay orquesta, hay, lo único que falta son, y, y alguna vez en el libro mío, yo re... ahí hay una anécdota de dos monjitas italianas y monjitas de verdad que llevaban un paquete de drogas. O sea que en todos los sitios que está, esa vaina, no se sorprendan, eso ya está legalizado. Nada más queda la hipocresía de eso. Buenas noches. Buenas. Eh, yo, yo mira, Manolo, no estoy tan de acuerdo con eso, de que, legalización, porque mi gente, aunque estamos en un país loco, sí, que aquí con una vez se da eso. Porque ve, esa droga pone a la gente con los ojos rojos. Desde que tuve una gente que tiene los ojos rojitos, rojitos, eso que está jodiendo con, con esos vicios, y entonces, imagínate, se van a dañar toda la vida a la gente. Y el, el Chivarriga, ¿qué tú crees que es? El Chivarriga, el Johnny Boja, eh, el lugar, los vinos que yo me ajusto tienen alcohol. Todo eso, hijo mío, es narcótico. ¿Y dónde están? O sea que nada, el cigarrillo, todo, usted que es mi hijo. Eh, la de vaina es pura hipocresía, pero el romo, la cerveza, tiene alcohol. Y todo lo que tenga alcohol es narcótico. ¿Y ¿Dónde están? O sea que nada, mi hijo es, es una vaina de hipocresía Pero ya la droga está aquí el, el, en, Hay un Illinois Hay una ley Contra el alcohol En Illinois no se puede vender alcohol ¿Y quién dijo que Porque Illinois hay una ley que no se bebe alcohol? ¿Y usted qué es que no se bebe alcohol ahí? Por un tubo En la manguera Por pues manguera oye bien lo que te voy a contar en Rusia cuando se produce la reforma famosa aquella, la perestroika una de las cosas que la perestroika planteaba era reducir el consumo de alcohol en Rusia o sea, la perestroika con un carajo fabricado por Estados Unidos que ya estaba eh, dominando parte importante de ciertas cosas en Rusia, Estados Unidos, inclusive aupó, como dicen aquí, aupó a Bresné. A Bresné. no Bresné no era, Bresné era anterior. Entonces, ahorita me sale el nombre de ese famoso que hizo la perestroika. Entonces, la perestroika determinó, espéreme ahí, la perestroika determinó que solamente se vendiera alcohol jueves, viernes, sábado y ya el domingo hasta las 12. Eso fue hace como unos 15 o 20 años incluso. Gorbachó, Gorbachó. Gorbachó. Con Gorbachó fue quien hizo la idea famosa de la perestroika. Y entre esa reforma estaba reducir la venta de alcohol a no la semana completa, sino jueves, viernes, sábado y domingo hasta las 12 y usted sabe lo que tuvieron que hacer los rusos hay romper esa medida ¿sabe por qué? porque la gente entonces estaba comprando demasiada cantidad de azúcar para en su casa montar alambique tecnológico y del azúcar fabricaban alcohol y tuvo que decir Bresné no es Gorbacho, oye vamos a quitar esa maldita ley que se está acabando el azúcar